Los muchachos ladronistas, todo fundido dejaremos y al pueblo entero diremos, gritando desde el balcón son, por ese viejo ladino que al pueblo supo dejar sin el pan y sin el vino y en el barro. Por que chorros son Que lo no parió Van a fanar. Ya no saber, Que chorros son Gran corrupción Ninguno es trabajador Con el comercio La empresa Y el trabajo Destruidos Un monigote Jodido desde el balcón regiles son, regiles son. con la corrupta más grande y con el títere inmoral nos están haciendo bosta y no los vamos a dejar que chorros son van a afanar que chorros son gran corrupción ningún esta falsa pandemia que el mundo ha establecido, un espantapájaro bandido no grita desde el balcón, regiles son, regiles son. porque con la cuareterna no va a quedar nada en pie y si no vamos a la mierda, no me jodas yo te que chorros son el opayo, van a fanar el no saber. Que chorros son gran corrupción, no, no quedaría queda un trabajador. Que chorros son el opayo, van a fanar no saber. Que chorros son gran corrupción, no quedaría no un trabajo.